¿Cuánto crees que gano en una semana jugando Rollercoin? ¿Es viable jugar Rollercoin desde el celular? ¿Rollercoin tiene aplicación para iOS y Android? NFT Games Pasión Cripto si aún no sabes qué es Rollercoin, les dejo una tarjeta que les debe aparecer en este momento en la parte superior de sus pantallas. O si aún no están registrados en Rollercoin, les dejo un enlace de referido en la descripción de este video y si se registran con este enlace, ayudarán al equipo de Mundi Finanzas Pasión Crypto. Descargar App Rollercoin tiene una app que se encuentra en Play Store donde especifica que está desarrollada por web ideas y su propietario es Romeodean450. @gmail. Esta información la encontramos en la misma Play Store. Les dejo el link de la app en la descripción. Sin embargo, no se encuentra para iOS. Al instalar esta aplicación desde la Play Store, lo primero que encontramos al abrirla es publicidad por montones. Y al iniciar sesión con Facebook, que es nuestro caso, nos es imposible ya que no admite este tipo de inicio de sesión, al menos en nuestros celulares. Ustedes les funciona háganoslo saber en los com esta cosa es real, hijo. comentarios sin embargo la ejecutamos en el navegador de nuestra preferencia el cual para nosotros es brave browser navegador desarrollado por el concepto de la web 3.0 que nos permite omitir publicidad de terceros y además por mirar anuncios al abrir nuevas pestañas nos da criptomonedas más específicamente tokens llamados basic attention token o bat de esta les haremos un vídeo más adelante para que puedan ganar algunos bat por solo abrir pestañas en un navegador llama estrategia si aún no tienen esta app les dejo el link en la descripción jugabilidad la jugabilidad de rollercoin en esta app es muy grata debido a que no nos muestra anuncios y nos permite jugar libremente además que los juegos están muy bien adaptados para este tipo de pantallas ya que como pueden ver es casi lo mismo que jugar desde la computadora debido a la interfaz de usuario que se manipula casi de la misma manera que con un mouse lo que nos facilita la jugabilidad en todos los minijuegos es fechísimo. sin embargo solo en crypto hamsters es muy difícil ya que el personaje salta demasiado lento y el tiempo corre normalmente lo que nos hace retrasarnos en los niveles y no nos permite culminar el nivel antes de que se acabe el tiempo como lo están viendo en este momento los saltos son demasiado lentos en otros minijuegos como lambo rider se dificulta al principio mover el automóvil a las vías de los extremos debido a que debemos arrastrar el auto hacia el lado que deseamos moverlo para evitar los obstáculos haciendo que perdamos tiempo pero aún así no es un problema ya que en el resto de juegos es totalmente igual que jugar desde el computador debido a la adaptabilidad de los minijuegos y la complejidad de los mismos según el nivel que se encuentren las recompensas son exactamente iguales junto con los tiempos de carga en general la interfaz de la computadora y el celular es exactamente igual cuánto ganamos el equipo de Mundo y Finanzas Pasión Crypto Jugó una semana aproximadamente 4 horas diarias y de esta manera Al finalizar la semana minando en una Sola cuenta, RLT Que es el token nativo de Rollercoin Se obtuvieron unos 3.5 RLT que equivalen a 3.5 Dólares, lo que indica que es Más rentable que muchos juegos free to play Maravillosa jugada Siendo este un juego relativamente Entretenido pero monótono, lo que Siendo sinceros nos aburrió Pero si ustedes están dispuestos a jugar todos los días durante un mes pueden sacar aproximadamente 14 dólares mensuales o más en caso de que dediquen la energía a la moneda que más sea rentable ya que estarían esperando obtener una valorización sobre el minado permitiendo generar más ingresos. Pero para esto deben aplicar la información que les dejo en esta tarjetica que les está apareciendo en la parte superior derecha de sus pantallas en este preciso momento donde explicamos los trucos para minar más rápido junto con la estrategia para analizar qué Minar. Inteligente, ¿no? Opinión. Rollercoin sí vale la pena, debido a que es un juego que tiene bastantes antecedentes que demuestran la calidad del proyecto que es. Tiene 4 años funcionando y pagando a sus usuarios, además de que lo están actualizando constantemente. Desde nuestra experiencia, sí es viable invertir en Rollercoin para comprar mineros y obtener más energía de minado. Pero si han de reinvertir o invertir ganancias, empiecen por comprar el chupacabras, el cual les da más energía de minado en comparación de otros mineros económicos. Si esta información te pareció relevante, dale like y suscríbete.